Adiós, justicia, porque él lo matan, él estaba quitado de todo. Lo matan, eso fue una, una justicia, enfrente de su esposa, vela embarazada, incluso le van a hacer la cesárea todas dos mismas semanas, adelante de su niño, lo extrimillan, le metían un tiro, lo esposan, lo entran a la guagua y se lo llevan y por el camino lo matan, entonces lo tiran al hospital muerto. Y estaba, Yo quiero justicia. ¿Qué estaba haciendo él entonces en ese momento cuando lo mataron? ¿Dónde se encontraba él? Adiós, cocinando. De su casa, okay. en su casa o En su local. En su discoteca. Que okay, se había quitado de todo para construir esa discoteca. Y cuando estaba tranquilo, cuando no le estaba dando nada, eso corrupto. a Dios Tenía un plan. La cabeza vendía porque lo habían tirado muchas veces. Se le habían tirado. Y en su discoteca. No hay más. Y no se va a mandar de lo suyo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo mataron? ¿se no, por nada. Eso fue una justicia. Ya estaba ahí en su propiedad. Lo que sucedió ayer, en la noche, es un abuso. El venirlo a matar así, en la forma que lo mataron, como un perro, no debieron hacerlo así. Si ya lo tenían esposado, ¿por qué, qué ganan con matarlo? Llevárselo y matarle en el camino. No ganan nada. Y ahora, al presidente que tome carta sobre el asunto. Aquí en San Francisco de Macorís están abusando mucho, aquí está pasando muchas cosas. Un policía de acción rápida me amenazó a mí anoche, porque estábamos reclamando el cuerpo, a donde quería darme palo. Y tengo un video donde él me está ofreciendo palos y también me dijo que donde quiera que me vea me la va a hacer. Ya ustedes saben lo que me va a hacer. O darme una paliza o darme para de tiro y ya, y me quedé muerto. Lo esposan y una vez, lo montan en la guagua y se lo llevan por el camino, lo matan entonces lo tiran como un perro en el hospital. Y yo quiero, yo quiero justicia porque eso fue un crimen. ¿Cómo, eso, se, ¿cómo se llamaba tu hermano? A Luis Enrique Jiménez. Luis, ¿Cuántos años tenía él? Él tenía ya 27 años.